Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo una serie de lances realizados el fin de semana En la reserva de Mississippi's Acres Preserve Donde destacan un ciervo de cola blanca y un mapache que resultado ser diamantes Así como un mítico de caimán americano Y sin más preámbulo, comenzamos Estamos llegando a un hábitat de ciervo de cola blanca Vamos a mirar, mirar ahí tenemos una hembra Vamos a ver Ahí tenemos un macho, mira, un nivel 3, un nivel 3, tiene una cuerna muy bonita, nos hemos movido un poquito lateral, apuntamos y disparamos, animal abatido. Vamos a ver subir hubiera un otro macho por aquí, vamos a ver, salen las hembras, no, no vemos movimiento de, de otro macho, así que vamos a tener que ir a, a recoger nuestro animal. Llamamos a Perrete para que se venga con nosotros Y vamos a ver la, la puntuación que, que nos arroja Nuestro ciervo de cola blanca nivel 3 Nos levantamos y vamos corriendo hacia el hábitat Y vamos a ver la puntuación que nos arroja Ya vemos el sangrado doble pulmón, un diamante 2,58,50 Madre mía, qué, qué animal más bonito Vamos a ver las cuernas ...un animal precioso... ...así que... ...lo guardamos... ...lo deshicaremos más adelante... ...y os voy a poner el mapa... ...para que veáis dónde... ...dónde ha sido batido... ...hemos venido... ...desde el puesto... ...el primer puesto que tenemos... ...hacia el norte... ...por toda la orilla... ...y vamos a seguir buscando más animales... ...puesto que aquí hay muchos... ...muchos hábitats... ...llamamos... ...a ver si alguno contesta... ...esta es la, la hora ideal... Para, ...para buscar los animales... ...miramos... ...no vemos nada... ...así que continuamos con la caza... ...escuchamos una llamada de... ...de zorro gris... ...una llamada de advertencia... ...pero vamos a buscar... ...mira, ahí vemos un macho andando... ...está tranquilo... ...cogemos el 30-06... ...esperemos que se pase... ...de los árboles... ...mira, ahí hay otro... ...mira, tenemos uno... ...a ver si puede hacer el otro... yo no sé si le he dado o no le he dado... ...porque justamente cuando he disparado... ...se ha metido el otro por medio... Así que vamos a, a ver si, si lo localizamos. Como veis, estaba muy cerquita de un hábitat. Os sigo recomendando que busquéis siempre los hábitats. Cada vez que veáis un hábitat, registrarlo en vuestro mapa y después visitarlo regularmente a las horas que, que indica. Vamos a ver si vemos ahí que se ha batido uno. No, no, están los dos abatidos. Pensé que le había dado la cabeza al otro, pero no. Vamos a ver qué puntuación tenemos un oro menor, con 195,50 como veis la, la cuerna es no muy grande y vamos a, a recoger el otro a ver la puntuación que nos, nos arroja llegamos ya con 214,50 como veis ya la cuerna es más amplia, más bonita y os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido batido que está muy cerquita donde hemos abatido el, el diamante así que Marcamos el hábitat para que veáis la hora donde son abatidos y continuamos con la caza hacia el norte a ver qué nos encontramos. Miramos por los climáticos, no vemos nada, pues continuamos con la caza. Nos acercamos a otro hábitat. Vamos a ver, ahí tenemos un nivel 2 con una hembra detrás. Vamos a ver si puedo hacer el lance en cuanto salga del árbol. A punto y disparo. Mira, había otro macho detrás, pero no Ha salido corriendo, era un macho pequeñito Ha salido corriendo, iban dos machos y una hembra Así que no No he podido hacer el lance porque estos árboles me, me estorbaban Como veis, vamos hacia, hacia los hábitats Siempre alrededor de los hábitats No, no me canso de decirlo aunque también os recomiendo que no hagáis mucha presión cinegética sobre un hábitat, puesto que este podría desaparecer. Y no nos interesa. Visitamos un hábitat, cazamos uno o dos piezas, nos vamos a otro hábitat, a buscar más animales y así, para no hacer mucha presión cinegética. Una plata, lo vemos aquí, 171,90, un animal muy pequeñito. Os voy a poner el mapa para que veáis la dirección que llevo de, de sur a norte y continuamos. Llegamos aquí a casi la carretera Vamos a ver, mira, ahí tenemos una hembra Vamos a ver si hubiera algún macho No vemos nada, nos vamos a agachar Y nos vamos a acercar Ya se nos marca el hábitat Que no está muy muy lejos Utilizamos el reclamo A ver si podemos hacer el lance No vemos nada, nos levantamos Tenemos ahí la hembra Pero no, no vemos más animales Vamos despacito escuchamos una llamada eso es un mapache por la forma de, de sonar no, no vemos nada seguimos avanzando despacito ya llegamos a la carretera ya se nos levanta la hembra y hay un macho al lado así que voy a coger y disparo ese animal está muerto tenía, tenía buena cuerna tenía pinta de ser un oro sale la hembra corriendo vamos a ver, es, una, es otra hembra había un, un macho y dos hembras vamos a seguir viendo mira tenemos un pavo, a ver si le puedo dar no, ya están entre los árboles no, no, no puedo, voy a acercarme a por el pavo pero no, ese pavo ya se me ha escapado el pavo con tanta maleza no no va a ser posible así que bueno vamos a, vamos a recoger a nuestro ciervo y ya luego, si eso ya veremos, si, si hacemos el lanzar pavos si lo llamamos o no. Venga, parrete, búscamelo, que está cerquita. Nos dirigimos hacia el hábitat, donde estaban los ciervos descansando. Y vamos a ver si qué puntuación tiene nuestro ciervo nivel 2. Yo creo que era un nivel 2, por, por, la, por la forma de la cuerna. Un nivel 3, no, no, no creo que llegue. Porque era una cuerna bonita, pero tampoco era era digna de, de ser un diamante vamos a ver, ya vemos ahí el animal abatido muy cerquita de la hábitat, en pleno hábitat vamos a ver la puntuación 214,40 una cuerna aceptable y os voy a poner el mapa para que veáis la dirección que, se, que he llevado cazando de sur al norte así que vamos a, a continuar con la caza nos topamos con un mapache que sale corriendo, cogemos la escopeta un disparo, vamos a ver, a ver si lo vemos otra vez, y hacemos dos disparos. Dos disparos al animal, ese animal ya está muerto, no vamos a disparar más porque si no perderíamos la puntuación. Vemos aquí un hábitat que no tengo registrado. Mira, ya tenemos otro otro hábitat de, de mapache para descansar y vamos a, a recoger nuestro, nuestro animal. Venga, perrete, búscamelo. Perrete va buscando la, la sangre, la... Vemos aquí el impacto, no, ese es un tronco, pensé, pensé que era que era otro mapache, pero es un tronco, así que vamos a ver, vemos corriendo uno que cruza la carretera, disparo, no, no sé si le he dado o no, ahora, ahora lo veremos, así que vamos a, a recoger este mapache que ya está aquí, que ya vemos el contorno cian, y a ver la puntuación que nos arroja, un oro, 11 puntos, un nivel 4, la verdad que una puntuación muy buena, Vamos hacia perrete que sigue buscando, a ver si le hemos dado a aquel. Sale perrete corriendo. Vamos a ver. Vemos aquí la sangre, si le hemos dado. A ver si lo localizamos. Y ahora nos tendremos que, que adentrar. Vamos a seguir la huella. Se ha dado la vuelta, va otra vez hacia la carretera. Vamos a recargar la, la escopeta vemos aquí el sangrado, vamos a seguir corriendo, seguimos aquí, vemos más sangrado, no, no andará muy muy lejos, a ver, seguimos otro sangrado, lo vemos ahí que va, que va caminando, vemos que va caminando, cogemos la escopeta, voy a poner la mira y otro disparo yo creo que ya ya sí le hemos impactado, vamos a mirar, no, no vemos nada, iba el animal herido por la carretera, así que le hemos hecho otro disparo y hemos impactado, ahí tenemos otro, a ver si puedo, no, no, no le he dado, no, está ya muy largo, está muy largo, no, no, no le llega las balas, bueno, las balas no, los perdigones, porque la escopeta de perdigones, a ver si, no, ya con el 22 no me ha dado tiempo y, y se ha perdido, vamos a recoger este de aquí, y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Vamos a ver. Seguimos el sangrado. Ya le queda muy poca vida. A ver, a ver, ya se nos mete en el campo. Lo hemos disparado la segunda vez. Ya vemos el impacto ahí y tenemos una plata nivel 2 5,60 vamos a mirar a ver si vemos algún animal y si no buscaremos esas codornices que hemos escuchado no vemos nada, os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido y continuamos con la caza vamos en busca de nuestras codornices cruzamos el camino silbamos hacemos ruido escuchamos ahí la llamada vamos a ver si se levantaran, saltamos mira, ahí salen ya esperamos que levanten el vuelo una, dos vamos a ver qué mal he disparado, por dios qué mal he disparado qué mal he disparado pero bueno, vamos a, a recoger este animal tenemos un oro 255 con 60 Venga, lo guardamos, vamos a decir a perrete, os voy a poner el mapa para que veáis la zona. Vamos a decir a perrete que nos busque la otra. Vamos a ver si vemos sangre. Perrete sale corriendo, eso significa que, que si sí hemos impactado alguna. Vamos a ver, ya vemos aquí el sangrado. Madre mía. Tenemos una plata, con 186,60 vamos a seguir diciendo que busque por si hubiéramos impactado o no La sigue buscando no, no encuentra nada, pues nada vamos a, a hacer ruido y a buscar más codornices escuchamos ahí las codornices que han pasado el camino silbamos saltamos, hacemos ruido para que levanten el vuelo, la verdad que son animales que hay que asustarlos mucho para que levanten el vuelo, ya vemos que sale ahí salen dos y tenemos uno Y otro Yo creo que sí le hemos dado a los, Sí, le hemos dado porque hemos visto que ha salido Ya ha salido ya polvo Y no significa que hemos, que hemos impactado Así que vamos, recargamos Seguimos corriendo La única vez que, que hay que correr Cuando vamos con aves que tienen que levantar el vuelo Y decimos a Parrete que no lo busque Ya ha localizado Parrete el rastro Así que vamos a ver dónde nos lleva ...vemos aquí el sangrado de, del primero... ...muy buen sangrado... ...y ya localizamos allí... ...nuestra codorniz, cotuit ...ya está desangrado... ...ahí vemos otro sangrado muy importante... ...ahora lo buscaremos... ...y tenemos un oro... con 40 ...lo guardamos... ...vamos a ver este sangrado que hay aquí... ...a ver si localizamos el siguiente aquí tenemos otro, una plata 202,70 y vamos a buscar el tercero porque yo creo que hemos impactado a tres y sí. mira, aquí tenemos ya la sangre y vamos a decir que no, la red no, no, no nos va a decir nada porque se nos ha puesto lo vamos a decir nosotros que lo busque porque si no, aquí no la encontraríamos con el contraste blanco de, de los campos de algodón ya vemos ahí el contorno final del animal y tenemos otro oro 221 puntos Así que ahora os voy a poner otra vez el mapa para que veáis la zona donde ha sido, donde están los hábitats y los comederos. Y vamos a, a ver si buscamos unos caimanes por esta zona, a ver qué encontramos también. Pues seguimos con la caza. Hemos cruzado el río y vamos a visitar un descansadero de caimán que tengo localizado. Vamos a mirar, mira, ahí vemos un caimán, pero no, no sé el nivel que tiene. No se me marca, pero vemos el, el contorno. Así que cogemos el rifle, apuntamos, mira ya se nos marca, a ver si se realza, apuntamos y disparamos a la mandíbula y otro al, al pulmón. Sale el animal corriendo y vamos a, a recogerlo. Voy a comprobar si ha muerto, no, no ha muerto todavía, así que vamos a, a recogerlos. Vamos a cruzar por aquí porque cuando hay hierba podemos cruzar de una, de una orilla a otra. Venga parrete, vente conmigo Vamos a sacar el GPS A ver si nos indica que ha muerto no, no ha muerto todavía el animal Escuchamos ruido de correr otro caimán Mira, ahí vemos que está muerto allí uno Pero Escuchamos ruido, a ver si lo localizo Mira, mira, lo vemos correr, ahí lo vemos correr Vamos a coger el rifle Quitamos la mira Y disparamos Ese está muerto, le hemos dado en el cuello o le hemos impactado en la cabeza, ahora los veremos vamos a ver efectivamente le hemos dado en el cráneo un nivel 5, 306 con 30, un buen disparo a la carrera y vamos a, a recoger el otro animal que está ya ahí marcado, no nos salía antes en el, en el GPS así que vamos a ver qué puntuación tiene vamos a ver, un mítico 443 con 80 primer disparo a la mandíbula y el segundo si sí le hemos dado en el en el pulmón, concretamente un doble pulmón. Así que guardamos el animal y ahora sí os voy a poner el mapa para que veáis dónde dónde ha sido. En la conjunción esta de la lengua que se mete, que ahí está un hábitat. Vamos a mirar por subir alguno por la otra orilla que suele haber también aquí animales incluso algún ciervo de cola blanca. No vemos nada, pues vamos a continuar con la caza. En frente vemos un mapache. Vamos a mirar. Ahí está, tranquilito. Se ha puesto atento. Nos gumbió otro mapache a la izquierda. Cogemos y disparamos. Le hemos impactado. Vamos a ver si vemos al otro. Este es animal sale corriendo. Vemos otros mapaches correr. Disparamos. No sé si le he dado a ese o no le he dado. Creí que era, que era el, el mapache que corría. Vamos a ver el sangrado. Pero a ser nivel 1, sabemos que, que los animales nivel 1 con un impacto está muerto vamos a ver si seguimos la sangre damos la carrera ya vemos ya vemos que está aquí y vamos a recoger nuestro animal un diamante un diamante peso máximo puntuación máxima 13 puntos la verdad que, que se ha quedado bonito así de pie ha sido un lance bonito además que, que está muy bien para para hacer una captura disecamos a nuestro mapache y os voy a poner el, el mapa, para que veáis dónde, dónde ha sido batido. Hemos bajado un poquito más al sur, de donde cazamos el mítico de Caimán. Vamos a decir a Perrete que siga buscando. No, pero no, no, no nada, ya que no, que hemos fallado ese lance. Voy a seguir mirando por aquí, a ver si hubiera algún mapache más, o alguna acodorní. Pero no, no vemos nada por este lado, incluso conejo que también suele haber aquí en, en los campos de algodón. No vemos nada, miramos con la mira por si acaso, pero no, yo creo que, que se han asustado los animales entre que voy corriendo los dos disparos, así que yo creo que voy a ir a montar el vídeo.